The <laughs> Escribo rap y me quedo como Cristo. Tremenda forma de recrearse que he visto. Por eso insisto en continuar mi camino. Y ya sé que se mira de la misma forma en la que vino. Si tengo ansia, tengo un beat que escribe fino. Si todo es rápido, tengo porros, no escatimo. Si que no soy lo que esperabas, que más das si sigo vivo. Yo pongo al micro de testigo, que es verídico todo lo que te digo. Que no necesito esto más que el pan y que el vino y que no atino. Si yo no estoy caliente y tú sientes el frío, se cambia el ambiente. Después ya soy por la capa de Batman y los clavos de Cristo Sigo invicto, el cuello bien erguido A sabiendas de no ser ni un reflejo de lo que había sido Los años casi pesan, pero experiencia me no hace rico Valoro los detalles mientras todo se hace rico Sabes, las cosas más grandes En tarros pequeñitos Por eso creo que el rap es mi suero Por eso creo que no caigo Vamos a escribir. Vamos a cerrar Que es lo único que... No me tengo que callar. Vamos a escribir. Vamos a cerrar Que es lo único que... No me pueden censurar. Vamos a escribir. Vamos a cerrar Que es lo único que... Jamás me podrán quitar. Vamos a escribir. Vamos a cerrar Que es lo único que... A mí me hace volar. Hoy voy a escribir, hoy os daré rabos, prometo que para mí esto es necesidad Hay momentos en que escribo y vuelo la libertad Y es verdad, seré mucho mejor con naturalidad Si es forzado te aseguro no funcionará Tú eres el primero al que debes de llegar O no como convencerás Y te agobiarás pensando en esa mierda de que no vales para nada Venga no vale más. si eso vuelva a empezar que ya, ya sabes que en sí andas es posible tropezar Pero no pasa nada, a que se aprenderán como si nada, el polvo te limpiará Mil veces más caerá y te la sudará Mientras te nutre rap, nada que preocupar Mientras no te nada azar, vida Como hacen los demás, que no valen para nada. Y es verdad que uso esta mierda como terapia Que es lo único en que yo soy el que manda Y si me viene en gana, cuando quiero empieza Y cuando quiera acaba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 Y te hace volar ¿A quién no la hace volar? Volar, volar, volar, volar, volar, volar, volar lol <laughs> oh, <yeah. laughs> <laughs>